¿La diosa Puta tenía relación con las prostitutas? Esta es una de las deidades agrícolas de la provincia romana de África que menciona Arnovio. En concreto, se relacionaba con la poda de los árboles. En cambio, la palabra homónima viene del latín putus, niño, que a través del latín vulgar putus o putas derivaría en el italiano antiguo puto o puta, muchacho o muchacha. Este se usa cultamente para señalar a los querubines, pero en el siglo XIII ya era sinónimo de meretriz o sodomita. Por lo tanto, la homonimia es casual.